Bueno, y en el vídeo de hoy vamos a hacer el tema este, shocking the corn eh, que, es, que es quitarle la vaina a la mazorca Quiero pensar bien, y, no, y quiero pensar que no se trata de, de, de echarte para atrás el pellejo del pito <coughs> Y es un tema eh, fácil, esto, digamos esto es básico, esto es yo básico <coughs> Y vamos a ponerle el fácil entre comillas ¿Qué es lo que tiene este tema de, de difícil? Pues... Básicamente que tiene como los clichés típicos de, de, de scrubs Pero eh, los clichés típicos de scrubs tienen su trabajito No os no creáis, vamos ya lo sabéis de sobra No os creáis que mmm, llegar y besar el santo como se suele decir Esto hay que trabajárselo Especialmente el compás creo A ver, lo voy a contar uno dos 3, 4 Lo que empieza en el 5, 6, 7 Los compases 5, 6, 7 que hay un, una especie de forward-backward, forward-backward, ahí de, de su puta madre toda Que el diablo confunda, ¿vale? Y es lo que tiene de difícil el tema Lo demás es, son, como hemos dicho, clichés Que una vez aprendido, incluso esto también es un cliché Lo difícil es meterlo en la, la mollera Una vez que lo tienes en la mollera y lo automatiza Ya pues una una, una, una secuencia de, de, de clichés y a lo mejor no resulta tan difícil Pero hay que metérselo en la mollera Bueno, me callo ya que esto es demasiado largo y nos ponemos con el tema. Evidentemente, para poder tocarlo, tenéis que compraros el libro de Scrubs. ¿Vale? Ea, vamos al lito. Bueno, pues <coughs> eh, vamos a hacer eh, la, los dos primeros compases, más el compás, el compás de entrada. El compás de entrada es... ¿Vale? Primera y quinta al aire. Y ahora cuart eh, cuarta al aire, tercera al aire y ahora ya voy a hacer una frasecita que voy a repetir bastante durante el tema que es un slide 2-4 la tercera al estilo del Cripple Creek ¿Vale? y este primer compás lo voy a rematar haciendo un pull-off 3-2 en la tercera cuerda de manera que la frase, el compás completo es ¿Vale? Puedo repetir muchísimas veces hasta que lo automatice. ¿Vale? Bueno. Y ahora en el segundo compás voy a empezar exactamente igual, pero voy a meter otra frase también muy típica. ¿Vale? Antes hacíamos. Ahora vamos a hacer. Vale, esta frase que me da pie a, a una repetición Primero, segundo Y aquí lo que hago es un hammer El, el, el 0-2 en la cuarta Cuando poso el dedo en, en el segundo traste de la, de la cuarta Meto también el índice en la, en la segunda al aire y luego remato con tercera y primera al aire, ¿vale? Entonces de momento llevamos. Ahora voy a repetir el compás 1, ¿vale? Y voy a aterrizar en un sol séptima. Esto es el acorde sol, ¿Vale? y voy a meter esta nota pero en la cuarta cuerda, que es la misma, el, digamos una octava más grave que esta. De manera que hago todo completo. hago un forward roll en eh, la tercera esto lo puedo dejar pisado que siga resonando y ahora hago meto dos, dos, eh, al aire la, la quinta la tercera primera ¿Vale? y ahora voy a meter una cosa que es un re séptima el re, eh, perdón un re un dos séptima el dos es así vale tal cual y las, para meter la séptima meto el, el meñiquín en el traste 3 de la, de la tercera Y ahora viene, lo más, para mí, lo más difícil de todo el tema Que es esto, ¿vale? ¿vale? ¿Por qué es difícil? Primero, porque estoy aquí Y ahora tengo que poner esto Acordándome de meter el meñique aquí en el, en el tercer traste de la tercera que no es fácil. Esta parte de momento no está mal. Estábamos aquí, ¿vale? ¿Vale? Esto de momento no... Si, si consigo meter esto a tiempo, acordaros que esto va a 200 y pico. A 200 kilómetros por hora. 250, como un Fórmula 1. ¿Vale? Entonces, ese cambio de acorde metiendo el meñique aquí, eh, no es nada fácil. Entonces hacemos... 2 1 3 1 2 ¿vale? Ahora, esto es un forward ¿vale? Ahora, cuando meto la quinta al aire hago un backward, sigo con el backward y ahora tengo que hacer un forward. La buena noticia es que luego este forward lo, lo repito 3 o 4 veces. Entonces, estamos, repetimos. Esta para mí lo más difícil de todo el tema Ya lo demás es rutina Pero esto, que además es muy típico También es muy, pareci es muy parecido a lo que hacíamos aquí No sé si os acordáis de este link. ¿Vale? En el que Hago un forward y luego un backward pero a la mitad, o sea que no es una cosa... Y es lo que tienen los temas de Scratch, que parecen sencillos pero tienen bastante complicación, ¿vale? Eh, son más... Yo creo que son más fáciles los melódicos, el estilo melódico, que el estilo Scratch, por este tipo de cositas. Entonces... la frase con un, la tercera al aire y ahora la quinta la tercera y la primera al aire que esto sería ya el compás número a ver si los cuento 1 2 3 4 5 6 7 este sería el compás 8 le damos a la tercera al aire ahora hago un slide 2 3 en la cuarta meto la primera al aire remato con la cuarta al aire y hacemos la frasecita típica del de, de Foggy Mountain, vamos, parecida, con el, la segunda pulsada en el tercer traste, ahora hago el hammer on, ¿Vale? repito esta última frase o este, estos últimos compases Intentar hacerlo completo. Lentito. Un, en el, la parte difícil he metido una nota de más pero bueno, repito esta parte difícil <música> habrá que repetirlo, eh, yo todavía no lo domino, lo tendré que repetir, quiero decir, domino los licks por separado, pero hay que ponerlo todo junto y que suene que no te sobre ninguna nota, y además tocarlo a 250 eh, millones de kilómetros por hora. <coughs> y esto sería la primera parte, esta es el, eh, la entrada. Luego realmente la, las siguientes partes son repeticiones de esto, muy parecidas, eh, y creo que son más asequibles, pero esto, sobre todo el famosísimo, para mí, infame esta parte intermedia me mata, ¿vale? por eso, por ese cambio de forward a backward hago forward primero Backward, una forma. Lo más difícil de todo Bueno, pues nada, ya sabéis Compraros el libro De donde lo estoy directamente cogiendo Y al ataque